85, no, 98. 98. Usted dijo 85, y ayer no, nos sí, pegamos sí. una rayada, pero total, ¿no? Sí. Después tuve que rectificar el dato. Sí. Sabía que. No, yo también, se o sea, para que vea usted cómo me interesa su pinche equipo. No, Imagínese, yo que soy bolivarista, no lo tengo. No, tenía no el dato. conoce, ¿no? Mm. Felicidades, pues sí. Gracias. a ver, ¿algún día tendrán un estadio como la gente? Sí, ya no. muy pronto. Hoy si ganan son punteros. Sí, ayer lo habíamos hablado, ¿no? Con el ¿En cuál? ¿En, en, en, en con el las Lucia. dos tablas? Sí. sí, sí, sí. Porque hay la acumulada... Alguna vez tienen que hacerle fotocopia a eso y enviarlo <risas> a todas las redes sociales porque yo no creo que ocurra muy seguido. Bueno, está bien, voy a sacarle una copiecita. Hay tengo también la foto el... de nuestro primer lugar en Libertadores. Le diré, estamos en el primer lugar de la tabla. ¿Dónde ya salieron campeones? ¿Cuántas veces ustedes de la Libertadores? ¿De la Libertadores? No, ninguna. Le digo, pero tengo la tabla de este momento... Del grupo C en el que está Bolívar, y Pero, estamos en primer lugar. Usted parece psicólogo. ¿Por qué? Resulta que está buscando una serie de, de cosas... De hechos. De hechos, cosas que provoquen síntomas de placer en la gente que está <risa> alrededor de usted. Entonces, busca pequeñas cosas que a nadie le importan, ¿ya? Que si fueron eh, más veces puntero, que si salieron... Aquí la cosa es cuántas veces fueron campeón. Nunca. Se acabó. Una vez pudieron haber sido campeones de la Sudamericana. Que era mucho más fácil, ¿no? Jugabas con cuatro partidos y llegabas a la final. Y lo negociaron que la final se juegue allí cuando debió haberse jugado aquí. El primer partido debió haberse jugado ya. Y aquí debió haberse jugado... Hubo una distancia entre partido y partido que nos descolocó. No, no, al margen. O sea, jugar con... Que... Con el resultado de visita, jugar mm. aquí, te hubiera dado muchas posibilidades. Con la excusa, ¿te acordás que estaba el paraguayo? Mm. Leos, que Leos le hacía mal la altura, que se podía morir de un infarto, si entregaban la copa al campeón. Esa fue la excusa. Y aceptaron esa excusa. Desconozco cuál fue el monto que eh, provocó que hubieran aceptado eso. Porque de acuerdo al sorteo, Bolívar era visitante del primer partido con Boca. Y terminó no siendo local sí, sí, claro. Recuerdo muy bien ese partido. No. ¿Hace cuántos años, eh? a ver? no, no recuerdo el tiempo. Entonces no recuerdo Recuerdo el partido. O sea, estuve usted en el le, Estadio. Le, es Siles. lo mismo que yo. O sea, eh, ¿cuándo descubrió América, eh, Cristóbal Colón? <risa> yo, yo no sé toda la historia, pero no es porque estuve allí. Siempre que la leí. Yo estuve en el Estadio Hernández Siles, pero no recuerdo el año. ¿Cuándo fue pues? A ver. A ver, por favor. ¿Usted no tiene pensado seguir su carrera política luego no, que no. se vaya del canal? No. Pues claro. Está acostumbrándose a mentir usted. No, ¿por qué? ¿Eh? Dice que estuvo ahí. Estuvo o sea, ¿cómo puede probar que Hernándose. usted fue parte de ese espectáculo? No se puede probar. <risa> bueno, le mando un abrazo a todos los bolivaristas. Gracias. Y que lo pasen muy bien. Y ojalá que, que puedan, de una o de otra manera, qué sé yo, eh, justificar las inversiones que hace su padre... ...para que este equipo tenga la posibilidad de lograr algún tofreno internacional, ¿no? Porque el tipo gasta, gasta, gasta, pero gasta mal. ¿eh? No sabe, no tiene idea. Cada bueno, paquete pero, que traen, ¿no? Bueno, hay, hay buenos resultados por ahora. ¿Cuáles son los buenos? ¿Buen equipo? ¿Usted ha reconocido que hay un buen equipo? No, no, no. Nunca ha reconocido que hay un buen equipo. Tiene buen equipo hasta para armar dos planteles incluso, ah, ha dicho no, usted. Pero para el torneo local, ¿no? Cualquiera. Por favor... A ver, cualquiera. Con esa plata. Si discúrpeme. es un buen equipo en el torneo local, bueno, algo va, algo hará en el panorama internacional, digamos. Ahí es donde viene la cosa. Claro, bueno, ahí está más difícil. Y, y todos la gente que está en contra de, de la localidad de La Paz es que dice, no, esos ganan solo en La Paz. Pues hay que empezar a ganar en el Alto. hicimos una encuesta ayer, le cuento. Ah, con la propuesta de Claure. No, de no, no, al la propuesta es, nosotros no. ¿Dónde hay más hinchas? O sea, Porque, en estás... el Alto, hinchas de qué equipo son los más. No. A fulera, pero el, la oración que le acaba de hacer, pero no importa. <risa> ¿Y sabe usted que ganó Bolívar? O sea, el alto está lleno de bolivaristas. Sí, sí, lo sé. No solo le he dicho, es el no, no, equipo no, no, que no. tiene Ahí, el alto estoy en los no, nueve no, departamentos. No, no, por favor. Así tenemos, como me ha dicho, un micro, un bus, ¿cómo era? ¿eh? Le alcanza para micro. Pero el, por el único equipo que tiene para micro en todo el país. Eh, y Strongy llevó el otro día 7.000 al Pahuit. En La Paz. ¿No? Ah, en Tawichi. Ah, Había no. más gente en el Tawichi que, que los fríos aquí que estaban jugando en el estadio. Sí, sí, ¿En Andosiles? Sí, aquí eran 4.000 pico. 4.000 y pico. Sí. Entonces, imagínese usted. Pero bueno, y vamos a hablar de Oriente Petróleo, ¿le parece? Porque a ver. ya empezó la carrera eh, para ser presidente de la institución Verdolada. ¿Cómo recibió el equipo de Ronald Ralde? Escúchelo, dan ganas de llorar o, o de proponerlo para un Nobel a este muchacho primero que nos entregaron fueron las deudas, las deudas, eh, nunca me voy a olvidar de esa imagen que vino el, el encargado de contabilidad, el paz descanso ya no está con nosotros, vicepresidente presidente, estas son las deudas que hay que pagar. Fue una de las más difíciles primero porque eran, como te decía antes, eran de corto plazo, eran de emergencia, de solución inmediata, ya, y era un... Todo era, porque si no ya venían juicios, venían quita de puntos, venían no habilitaciones, ya eso era alarmante. Después se dio la orden de hacer auditoría, no había documentación dentro del club, se nos hizo complejo hacer auditoría. Bueno, se acumuló todo. Y el problema es que no teníamos un sustento de cuál era la deuda eh, lo, de más emergencia. Si bien la teníamos en un documento, un papel hecho en Excel, pero no teníamos constancia de, o respaldo de, de esa deuda, así que tuvimos que buscar, buscar. Hemos mandado El auditor hizo lo que tiene su, su buen oficio, mandó cartas solicitando información. Lastimosamente, esa información no había en el club, así que hemos viniendo, asimilando los primeros seis meses, recopilando información. Venía gente y me entregaban documentación que nosotros no sabíamos el porqué pero bueno fue los seis meses fue bastante traumático hasta que por fin se consolidó la auditoría 2019 en diciembre ¿ya? y bueno vimos la realidad del club ¿ya? y la verdad era alarmante los números eran sumamente delicados prácticamente robo yo siempre manifiesto que lo recibimos en toco o en terapia intensiva el club y, bueno, se hicieron grandes esfuerzos. Bueno, todos dicen exactamente lo mismo, que han recibido un club en ruinas, que esto, que el otro. Pero después, eh, y nunca muestran los documentos que recibieron. Es más, ya durante la nota eh, se adjudican haber puesto una cantidad de, de dinero, eh, pero estos mismos son cuando hacen las reuniones de directorio de Oriente, eh, llevan la barra brava, no te dejan entrar... Levantan la mano, te aprueban balances sin que la gente se entere. O sea, este es más de lo mismo. O sea, este es un patotero, nada más. O sea, yo puedo decir, encontré un equipo así, de esta manera. Fíjense, hemos tenido que pagar tanto, lo encontré con tantos millones de deuda. Y aquí está, los culpables de esto, tras la investigación, no había... O sea, denuncian. Segundo, yo he logrado equilibrar el patrimonio de este y de esta manera. Aquí está el balance. Se ah. los regalo, véanlo. Papelitos no. cantan. Pero es que no. Llevan los patoteros mm. y estos te cierran la puerta, no te dejan, levantan la mano, la barra, y son capaces de aprobar cualquier tontería. Y no solo sobre Oriente, es el Stronger. ¿eh? Bueno, Bolívar no, no tiene, no tiene hinchas porque, qué sé yo, llega papá y dice, hemos perdido 20, mi 20 millones este año. Y, y no, qué cosas. Y yo voy a poner ya ve eh, ídolo, y se va. ¿Entiendes? <risa> Lo mismo pasa en Wisterman. Los patoteros van. Y no dejan que la gente se entere. Por ejemplo, en Wisterman hasta el día de hoy, ¿cuánto se sabe, cuánto han puesto los hinchas para pagar deuda? No se sabe. ¿Cuánta plata han recibido de los carnés de socios? No se sabe. O sea, hablan de una transparencia todos, y lo que menos hay es transparencia en el fútbol boliviano. Entonces, imagina, escuchalo a este... Este es un fenómeno. Sí. ¿Cómo se llama el presidente del Madrid? Ah, no me acuerdo ahora... Mm -hmm. Eh, el guacho ese, mira, ese es un muerto de hambre al lado de este, ¿no? ¿Mm? Entre, recibió el equipo en toco, dice. Florentino Pérez. Mirá, imagínate, gracias, compañero. Florentino Pérez es un muerto de hambre al lado de este. ¿eh? Mm. Porque este la sabes toda. No, de verdad. Claro, si ¿Eh? se recibió en toco, ahora cómo estará dejando el sí. equipo, ¿no? Eh, su ¿Se, gestión se finaliza a, a mitad de año. Eh, escuche el balance que hace. Según él, este, el equipo es una maravilla. Y hacen 24 torneos que no es campeón. Ya, y hacen no sé cuántos años que no va a una Libertadores. Ese es el balance positivo que tiene el exfutbolista. Hoy en día el club eh, no tiene riesgo operativo, no tiene ningún riesgo que vengan denuncias y te puedan quitar puntos, puedan descender, puedan desaparecer, que es algo que nosotros como directorio era la posibilidad de atacar, el socio que estuvo presente en la asamblea sabe la realidad del club, si hay algún socio que quiera tener la información, la puerta del club está abierta, estos balances lo pueden venir a la institución, sentarse con contabilidad, con la gerencia, y si quieren con mi persona, lo vemos los balances bien, abiertos para el socio, esos balances se pueden ver tranquilamente dentro de la institución, no, los puntos fueron tres. Nosotros con, dijimos que íbamos a hacer la reestructuración financiera, que prácticamente era pagar deuda. Lo hicimos, nos ha costado mucho, ya grandes esfuerzos, para que más o menos la gente tenga en la cabeza qué ha sido lo que hemos solucionado en estos casi cuatro años de gestión. Ha sido más o menos una planilla y media ya, de, de plantel profesional que hemos hecho el esfuerzo como directorio para que apalancar al club, para que el club esté como está hoy, ¿no? estable, sin inconveniente. Y en una cifra estamos hablando entre casi 3 millones de dólares que hemos hecho el esfuerzo nosotros para que el club esté estable y sin ningún inconveniente. O sea, dice se que pagó una planilla y media. Ese es el esfuerzo que ha hecho la directiva. En cuatro años pagaron una planilla y media de su bolsillo. Oriente es un equipo que se, de por sí solo se genera los la plata de sponsorización, es el que más cobra por la camiseta, es el equipo que más hinchada lleva al estadio, a pesar de todos los malos resultados y que no, no, no tiene una aspiración, por lo menos, de ir a una Copa Libertadores de América, ¿no? Sí. Eh, ahora, esas es son las cosas que te molestan de estos tipos. Sí. Nosotros hemos puesto una planilla y media, dice, como aporte del club, y 3 millones, ...explícame en qué gastaste o invertiste los 3 millones y para qué los pusieron, ¿no? No es o sea, pues no estamos hablando de si no, pasa parece sí, que... Tenemos un equipo aquí en el canal. Yo he dado un sostén de 20 mil dólares. Claro. Y, y, bueno, da, y usted sí, no me pregunta... Más. Ah, sí, gracias, bienvenido. Sí. Decime qué hicimos con los 20. Claro. Porque él habla de 3 millones. No, parece que los 3 millones, de que el Jeska de Wisterman los puso en la órbita. Voy a poner 3 millones. Todos se agarran que ponen 3 millones. O sea, si yo digo que puse 3... Diga, ¿en qué momento los puse? Claro, y además, ¿quién va a poner 3 millones por amor a una camiseta o por este, amor a un equipo? este tipo... La última vez que estuvo en Oriente, antes de venir a Bolívar, se hizo peinorar una deuda, porque yo no me voy de aquí si no me pagan. Estos son los buenos tipos. Y después, si yo le colaboré siempre al club, viste que yo hice un churrasquero. Hermano, el último peso que tenía, se lo cobró con una carta. No, fueron 45 mil dólares. O sea, si vos querés tanta la institución y tenés tanta plata, si has puesto 3 millones en ese momento, ¿y ¿por qué no le regalás 40 mil dólares al club? No. ¿Qué dirigente pone plata sin esperar rédito económico? Ni Claure. Claure. Ni Claure. Claure, espera. Claure quiere ser presidente de la federación, fíjate. Claro, pero si Claudio eh. pone buena plata es porque después también la venta de jugadores no, no, y demás. No. Él, él tiene seguramente General, algún, él es, tiene él... algún objetivo, digamos, eh, de, de tipo de figuración personal, porque el hecho de ser presidente de un club peor como Bolívar o Strong en los más grandes de acá, Oriente Petrolero en Santa Cruz, es porque buscan alguna figuración con algún fin inconfesable. Pues no quiero decir qué es lo que están buscando. Entonces, algo. Están buscando, ¿no? Pero pues, nadie hay... pone gratis. O sea, hay nada. gente que, que tiene mucho dinero, pero hay algunos pobres diablos también que terminan siendo presidentes de un club. Claro. Ese es el Y tema. se hacen pobres ricos. Pero claro, entonces ellos ponen ricos. todo, tienen todo listo, la mecánica, la cosa. Ya. Pero bueno. Ahora, como jugador, según su gestión como dirigente, escuchalo, dice que comenzó cuando era futbolista. ya. Por eso es que yo hablo de la plata que se cobró él cuando, cuando era jugador? Claro, o sea, no, no, a mí me pagan todo Y le tuvieron que hacer la cartita ¿Se acuerda cuánto era la deuda? 40, le 40 mil dólares 40 mil dólares los cobró Cobró todo hasta el último peso Así que no es que yo le regalé al club Ahora que le regaló una churrasquera Yo también le regalé una churrasquera a mi mujer claro. A ver, dale Yo de que me voy a Oriente En 2004 me voy a Oriente Después volví de en 2014 desde mi inicio siempre eh, traté de brindar lo mejor después en, en mi vida hacia la Argentina también traté de aportar desde la distancia al club eh, con aporte económico sin duda siempre siempre presente, siguiendo de cerca eh, a Oriente hablando con algunos presidentes en su momento, que ahora son más presidentes he colaborado mucho en la época de Carlos Chávez en la época también de Chopantelo, cuando estuvo en 2007-2008. También cuando volví en 2014 he, he ayudado bastante a esa gestión. Y bueno, colaboré bastante en la gestión y sobre todo infraestructura. Me ayudé a realizar a con un aporte importante el tema de la cabaña, de la churrasquera, el consultorio médico, el vestuario, el, el vestuario también. Con los compañeros que tuvimos en el momento lo hicimos todo, ¿no? Siempre. Para ver un poquito más linda nuestra casa. Cuando volví, después de casi más de 11 años, volví al club. El club no había cambiado mucho. La institución la infraestructura se llamó con la misma cancha en ese momento. La cabaña que teníamos era cuando me, la misma que volvimos. El vestuario se había cambiado. Es la única reforma que vi. ¡Chis! De... Oh, Tremendo, no entiendo por qué Oriente no está puntero o peleando con una copa ya. Han puesto de todo, han hecho todo, ¿no? Y entró por la ventana, este, porque no tenía los, eh, los requisitos para ser presidente de Oriente Petrolero. Claro. No se lo metieron por la ventana. Hicieron una jugada. Como jugador ah, de la selección. Tuvo cuatro años. Y lo más que la gente recuerda es el 11 de Fluminense. Pero claro, o sea, el hincha, el hincha se acobardó este tipo. ¿Por qué? Porque el hincha quiere ser campeón. Y lamentablemente cuando tenés un presidente de esta categoría, pues no, no te alcanza para ser campeón. Yo ya estoy dudando de eso. ¿Me creerá de que el hincha, tanto de Oriente como de blooming Quieran ser campeones, creo que ya están resignados. Ellos no, quieren, no, quieren ganar el clásico cruceño, nada más. No, no. Y esa no, es la pelea que hay. No, no sea así malo, no, eh, pero no sea que, malo, ¿no? Pero es que, ¿cómo llenan estadios? ¿Cómo no puede haber un castigo? Porque, ¿qué haría Oriente Petrolero si no tendría la plata de recaudación tremenda con tanta gente que va al estadio? Sí, ¿no? O sea, no, no. él no tendría los recursos para ahora decir, hemos pagado una planilla y media, hemos comprado no, no, esto, es, no sé. Esa planilla y media dice que la pagaron del bolsillo. Dice, pero... ¿Usted, pero cree, bueno. usted, no, ¿usted le cree eso? Yo no le creo. Puede ser. ¿Y la, y la plata que genera el hincha? La plata que este genera el hincha... Es el que más socios tiene, el que más socios tenía. Durante claro. esta gestión los socios han ido bajando. Imagínense, ¿sí? si, resultados malos, malos, malos, y el hincha sigue metiéndole plata, plata, plata... Es que son, maso... ¿Son masoquistas que... los bellacos esos. Es, no, por eso nada. le digo, se están acostumbrando a eso. A nada más ir y tratar de ganar el clásico cruceño. Ganarle a Blooming o Blooming ganarle a Oriente y ser felices ahí. Y esa es la felicidad más grande que tiene el hincha cruceño. Sea de Blooming o sea de Oriente Petrolero. Porque más allá, pensar en un campeonato, ni lo piensan. ¿Usted cree que los hinchas cruceños son pobres de espíritu entonces? Pero sí lamentablemente a eso los están forzando en este momento la dirigencia de sus, de sus equipos porque los están acostumbrando a convertirse en eso en felices cuando le ganan al del frente y nada más es y no pensar en un campeonato como el flautista de... Claro, de... las ratas van y acompañan el... la procesión ¿no? y las llevan al río y terminan la hogada 22 campeonatos que los equipos cruceños no logran Bueno, Sport Boy fue campeón no hace mucho terminó descendiendo por el mal manejo de cómo hicieron las cosas. Eh, y así está el fútbol cruceño. Blumín está en el último lugar. Sí, y, y, y duele. Más allá de uno ser de otro equipo y demás... Claro, cuando uno ve que la bueno, gente no digo, va y responde a, a no me a diga su que equipo. usted ustedes del otro equipo, ¿no? Porque a mí, a mí es muy... <risa> de otro equipo de la división profesional ah, ya, del está. fútbol boliviano. Bueno, Entonces, claro, uno dice quién no quisiera tener esa hinchada tan fiel, sí, fiel. De verdad. como la que tienen este. Yo tengo amigos, y les pregunto, ¿por qué vas? No sea sinvergüenza. vergüenza. Porque en estos momentos es cuando más hay que apoyar al club, dice sí. Esa sí. misma gente que apoya al club ya no quiere saber. Por eso, es que en eso, a eso, a eso termino. Y como le pero digo, la, pero la otra de que yo puse 3 millones, que esto, que el otro, viste, parece gaucho este. Bueno, tuvo ya mucho tiempo. Este era jugador de Destroyer, pasó por Oriente. Y después Oriente eh, es ahí cuando se va a jugar en la Argentina. No sé cuánta plata le dejó a Oriente, porque al final él era propiedad de, de Destroyer. Tampoco fue... ¿El mayor nivel futbolístico de Raldes Estuvo yo en la Argentina. ¿La Argentina? ¿eh? Ahí le sí, sí, sí, estuvo en el equipo de Rosario. Eh, ...tuvo un par de opciones de, de, de estar en el fútbol mexicano... ...creo que fue el Cruz Azul, el equipo de primera... ...y le fue para el pomo, cómo fue volvió rápido. ¿Y en esta entrevista habló de Sánchez? Bueno, eh, ese es eso, su papito. Eh, con todo dice los momentos difíciles como dirigente y jugador... ...es muy larga o sea, es que es fácil, la entrevista se la hace... Eh, ...alguien partidario del club. Claro, claro o sea, es distinto... Que vaya vos y le haga la entrevista. Millones. Pusimos 3 millones, disculpe, señor Ralde, ¿eh, ¿En qué usted invirtió los 3 millones? ¿Y cómo es que hay? Porque si yo pongo 3 millones, de, de algún lado los tengo que haber sacado, ¿no? Claro, porque es bien fácil decir, el socio que quiera vaya, vaya y sí. vea los uh, estados financieros. El de finanzas le va a dar ahí. Si quiere, yo sí. también voy a estar ahí. Es pues otra cosa, llegar a la entrevista y decir, aquí está, este No, es. no, pero es que Flicky. tú vas allí a pretender que te den, primero que no te dejan entrar. Claro. Es lo mismo que vayas a pedir un informe económico en 10 Claro. A ver, no te lo van a dar nunca. Lo mismo que en Wisterman. ¿Te van a dar un informe económico? No. ¿Por qué? Pase por la secretaría, te lo vamos a dar. Mentira. Falso. Y ahí estamos para, para cualquier dato. Eso es falso. Es terrible. A ver, escuchemos la última parte. Cuando llegué, entre el año 99 y 2000, cometí un error. Perdimos ese partido por ese. Error y, y justo, bueno, uno puede ver bronca, y potencia, a un muchacho, en ese momento, quiere aprovechar todas las oportunidades y de repente ver que pe perder un partido por, por un error. Eh, y la verdad, sí, no es, eh, es doloroso, peor que, como te decía, uno es querendón de esta institución, soy hincha, apasionado de este club y, bueno, eso, esa identidad la tengo desde chico y, y por eso ese sentimiento, ¿no? por eso también. ...esas lágrimas que no solamente fue la, la, esa ocasión... ...también cuando se nos escapó el título de 2014 también... Bueno, aparte tengo mis negocios personales... ...ya me dedico a, a eso, ni tiempo, mayor parte ni tiempo... ...al club le, ma, mayormente le dedico eh, tres días a la semana... ...al club le, ma, mayormente le dedico eh, tres días a la semana... ...me trato de planificarme para no tener inconvenientes después trato de disfrutar el tiempo libre con mi familia con mis amigos y hoy en día siento una satisfacción enorme porque bueno eh, en su momento le hicimos una promesa a los socios, a los hinchas de Oriente y hoy en día puedo decir antes de que termine mi mandato en julio podemos decir satisfactoriamente que hemos cumplido con todo lo que le prometimos y para mí eso es algo que me llena de de tranquilidad. Lo único que nos prometieron fueron éxitos deportivos, y un presidente está para ser campeón no está para hacer otra cosa, para pelear séptimo, octavo lugar, la mediocridad ronda en ese equipo, y eso es causa única y exclusivamente del presidente de la institución, que primero no ha sabido junto al director deportivo y quienes son de la comisión de fútbol, armar un equipo que sea competitivo y capaz de ganarle a la supremacía paseña, ¿no? que durante estos años sigue manejando el fútbol, bueno y los cochabaminos también, durante un tiempo estuvieron allí, ¿no? Claro, un candidato cuando va a ingresar a ser presidente de un club yo creo que la promesa que tiene que hacer es que vamos campeón. a salir campeones. Y dice... A la gente no le importa si vos hiciste pusiste 40 ladrillos ah, más no. o 40 ladrillos menos. Aquí a la gente le importa es que vos seas campeón y el equipo no ha sido campeón. Y el equipo ha soportado las mayores goleadas y ha sido una vergüenza a nivel internacional. Por tanto, va embora. Él dice que no va, que, que vos es que en lo se que lo está pensando. No, pero este tipo está de candidato, ¿no lo has visto? Todo lo que está... Pero claro... Ah. Por el a otro lado dicen entrevista. que... Pero este yo mismo se está dando maní. El proselitismo. Pero claro, hay que pasarle la cuenta de, de, de, de, la, de lo que dice, ¿no? Sí. Bueno. Pero bueno, era necesario. ¿Y, eh, hay, ¿y hay alguna ala de posición diferente al sí, interior eh, de Chocantelo Oriente? Sí, Chocantelo dice que está eh, a punto de volver al club. Que con ya fue presidente? ya fue presidente. Es el último presidente que fue campeón. Aquí ah, en La Paz fue campeón, Oriente Petrolero empatándole a Diez Eso fue él, pucha. Hacen 12, hace 12 años. Estamos en el 23, menos 12, 11. En 2011 más o menos. Por ahí, 11. Yo no, no soy muy bueno para los detalles. Sí, eh, pero 12. sí lo que sí tengo en cuenta es que ese día en Diez Trongues, por casualidad de la vida, uh -huh. vos sos mal pensado, pensad lo que te dé la gana. Por casualidades de la vida, ese día debutó 8 más 0, Trigo, hay otro volante que ahora está en la Aurora, debutaron 5. ¿En la final? O sea, en el partido era final para Oriente, no para Díaz Tronca. Ah, ya. Debutaron 5. Claro. ¿y esa victoria le dio el campeonato a Oriente Petróleo? El empate. 2010. 2010 hacía. Empató con el sí, señor. Ahí está. Ahí está. 2010. ¿Por qué? Porque resulta que Sandro Coelho y todos los que estaban en el equipo, los encontraron jugando fútbol allá abajo, municipio de Palca creo que es. Ya. Entonces los dejaron afuera del equipo y se entró con seis jugadores que ese día debutaron. Bueno. Ni así pudieron ganar. Ni con Juniors. Tiene bastante ventaja, papá. Pero eh, lograron empatar. Y con eso se clasificó campeón. Esa fue la última vez que Oriente Petrolero fue campeón del fútbol profesional boliviano. Y la última vez que un equipo de Santa Cruz lo era también. No, porque no. después fue Sport Boy, acuérdense. Ah, me dijo. ¿Te cierto? acuerdas que estaba sí, Romero sí, sí, de sí. presidente? El equipo salió campeón. Pero después eh, no hay más. Esperemos que, que hoy día gane su equipito, ¿no? Porque va a ser... A mí se me caería la cara de vergüenza que me ganen los venianos sí, y en el Yo que usted hoy pierde Bolívar, mañana no vengo a lograr. <risa> voy a cortar la tarjeta. Voy a cortar. Pero el chico, si usted nunca tarjeta. Bueno, la tarjeta de crédito, aunque sea, o la de débito le voy a cortar. La cosa es la tarjeta. Yo la corté la mía. Sí, lo sé, lo vimos todos. ¿Se Ahora, arrepiente? Tengo... No, no, no, yo... En la vida no hay que arrepentirse de lo que uno hace. Muy bien. Está bueno eso. Bueno, nos vemos eso así. Lo quedó en tarjeta, ¿no? ¿Cómo es eso? O sea, solo quedó en corte de tarjeta, le digo, porque el cariño y el corazón sigue.